Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Anduesa de mesagráfica.cl y hoy día me encuentro conversando con María José Barros. Ella es dibujante de cómics, guionista de cómics y autora de Corazón de Obsidiana, la saga. Hola, hola. Y hoy día vamos a conversar con ella porque eh, pronto, o a lo mejor ya, está disponible en librerías el segundo volumen de Corazón de Obsidiana, que es el libro Agua. ¿Cierto? Sí. sí el sí. libro Agua. El que oficialmente hace que sea una saga. <risa> claro, claro. Oye María José, ¿podrías describir un poco a, a quien no ha leído el libro 1? ¿De qué se trata la historia? Y podrías adelantar más o menos también de qué se trata el libro 2? Ya. Eh, Corazón de Obsidiana es la historia básicamente de eh, un grupo de amigos un grupo de cazadores de reliquias, de buscadores de tesoros en el fondo que se separaron por trágicas eh, circunstancias eh, y que en el libro 1 se vuelven a reunir por el asesinato de uno de los miembros del grupo y eh, la historia se trata principalmente eh, de resolver eh, en qué circunstancias murió eh, esta persona y al mismo tiempo el asunto del reencuentro de este grupo y, y resolver en el fondo los temas pendientes que tienen entre ellos. El libro uno es el reencuentro, es, es, es la presentación de los personajes, es... Eh, acompañamos a Jude, en su, el protagonista, en su eh, periplo emocional de reencontrarse con sus, con sus antiguos amigos a los que, a los que perdió. Eh, y es la presentación un poco de la historia y el libro 2 ya es como adentrarse de lleno ya con los personajes presentados y el conflicto eh, puesto sobre la mesa y adentrarse de lleno ya en eh, los conflictos personales y en cómo las verdades y las mentiras del pasado van construyendo eh, la relación que los personajes tienen ahora todo en torno a lograr resolver eh, todo lo que está... no quiero spoilear, pero sí. lograr resolver... Eh, todas las cosas que están relacionadas con la muerte de este personaje porque obviamente es una muerte que desencadena una serie de acontecimientos entonces es por un lado una historia de acción eh, y un poco de misterio pero con un fuerte componente emocional y dramático en donde en realidad la aventura es una excusa para adentrarnos en, en, en lo que son las relaciones las relaciones entre los personajes y, y los conflictos eh, que hay entre ellos Sí, de, de hecho como que creo que el, el primero, como tú bien dijiste, era como la presentación de los personajes y acá en este segundo volumen ya se empieza como a desenredar la trama mucho más claro y empiezas a tocar también otros temas, hay, hay temas que se repiten como el tema de la amistad, el trabajo en equipo, eh, el tema como del destino de los personajes también, uh -huh. pero también hay, hay, uno, hay temas que, que creo que son distintos y que no sé si está bien, pero... No sé, por ejemplo, el tema como del doble estándar, o de la manipulación sí. también. ¿Por qué quisiste explorar esos temas específicamente? Eh, porque sin, sin como tratar de spoilear nada, de arruinar a como ver, la sorpresa, porque... arruinar la, la sorpresa. Sí, pero pero sí. están ahí. En el 2, sí. El 2 eh, parte eh, con descubriendo que uno de los personajes tiene una agenda oculta. Sí, claro. Y es como una gran revelación. Eh, sí, porque, a ver, en el fondo se combinan varios temas, pero... Eh, uno de los elementos importantes de la historia es esto que tú decías, del destino de los personajes mm, como que sí. los personajes están destinados a hacer ciertas cosas claro. y eh, hay personas que están interesadas en que ese destino ocurra sí. entonces eh, los personajes eh, se han visto envueltos en una serie de situaciones que, donde obviamente no todo es como maduro y honesto mm -hmm. Eh, porque si todo fuera maduro y esto no habría conflicto. <risa> eh, entonces, por un lado, hay intereses de terceros en que los personajes hagan ciertas cosas que hace que los manipulen, pero también hay egoísmos personales de los personajes que los hacen ocultar información, mentir, ser egoístas. Y, y para mí es interesante explorar eso y explorar cómo como en el fondo la falta de comunicación o la incapacidad de expresar expectativas quizás eh, hace que, que las relaciones humanas se puedan distanciar romper complicar etc. o sea eh, parte como te decía antes eh, corazón de obsidiana principalmente es sobre relaciones es sobre sobre amor es sobre amores en distintos niveles entonces eh, el egoísmo, eh, y, y el egoísmo principalmente, como un, op un opuesto del amor en sí mismo, está súper presente porque muchos personajes hacen muchas cosas que nosotros podríamos pensar que son malas, sí. como tener eh, dobles agendas o, o, claro. eh, o otra, otra clase de traiciones que ocurren a lo largo del, de la historia, eh, por egoísmo, eh, y en el, fondo, en el fondo es como... Eh, por un lado está el tema del amor como una entrega quizás, como un sacrificio, como, como algo bueno que nos permite como eh, ser mejores, pero también está como cuando eso se mezcla o con eh, o con el miedo eh, o con el egoísmo, ese amor como que se corrompe y genera como eh, malas relaciones. <risa> <Da>. Claro. <risa> hay, hay otro tema también que eh, es como que está siendo como recurrente en, en, en tus historias, que es el tema de la representación uh -huh. de la comunidad LGBT uh -huh. y que en, en este volumen, este segundo volumen de Corazón de Obsidiana, como que ya se ve algo, no quizás una exploración muy profunda, pero pero sí está presente. <risa> el más spoiler. <risa> Eh, sí, quizás, no sé sí, si... Yo creo que nadie se imagina por dónde, pero... ¿No? Ah, claro, claro, sí, esa es la cuestión. Eh, pero eh, también está muy presente como en, en la orden de Belfry. En sí, The Order of, of Belfry. Belfry. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees tú que es importante, por qué es importante para ti representar eh, bueno, esos temas? Bueno, a ver... Eh, el tema de la representación de... Eh, no, no voy a decir representación de minorías, el tema de la representación en general en, uh -huh. la, en, en, en el entretenimiento y en los contenidos de entretenimiento me parece súper importante porque eh, el entretenimiento y los cómics, las series, los videojuegos, todo tiene el deber, o sea, inevitablemente representan mundos y representan el mundo, reflejan el mundo. Sí. Entonces es importante que sean diversos porque permiten a la gente no solamente encontrarse en la pantalla o encontrarse en los cómics, sino sí. que también validar su voz y validar su propio eh, espacio dentro del mundo. Es súper difícil y súper complicado cuando tú te sientes diferente por alguna razón eh, eh, en no lograr encontrar ningún espacio en donde eh, te sientas representado. En el fondo, sí. eh, es esa típica tontera, eh, o sea, no es una tontera, es algo súper humano en el fondo que siempre nos sentimos aliviados cuando vemos que otros están en nuestra misma situación eh, y nos pasa desde chicos, o sea, todos desde chicos pensamos que somos la única persona que tiene miedo a algo y sí. que descubrimos que hay una persona que tiene miedo y eso se va normalizando claro. entonces, bueno, el tema de la representación en el fondo y el, eh, en, la industria, en, en el entretenimiento en general para mí es muy importante eh, es muy importante a muchos niveles y se ha vuelto importante a lo largo de mi carrera yo creo que al principio no lo tenía como muy muy presente, eh, pero ahora ya es como parte de un discurso. Eh, porque para mí el tema de la representación en mi experiencia personal es relevante. O sea, eh, el, el asunto es eh, contar historias que. A ver, presentar personajes que demuestren la diversidad del mundo. <ríe> Ese es como eh, el asunto. O sea. Sí. Eh, Dicho de la forma más burda posible, el mundo no son eh, un montón de hombres blancos heterosexuales que tienen aventuras y hacen todo, claro. y, eh, sino que eh, la representación de la mujer es importante en donde la mujer se pueda representar de distintas formas. O sea, hay, hay tantas mujeres o sea tantas posibilidades de mujeres como mujeres hay en el mundo y pueden ser fuertes, pueden ser independientes, eh, también pueden ser sensuales, pueden ser asexuadas, eh, Pueden eh, eh, ser brillantes, pueden ser torpes, o sea. Eh, Existe eh, de todo. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Claro. No siempre son como eh, eh, la, el, el, el interés romántico de un personaje o la idealización de lo bueno y lo correcto, sí. sino que pueden ser de todo. Y así también como la, la correcta representación de los personajes masculinos. No siempre tienen que ser heroicos, fuertes, eh, que no le entren balas, sino que pueden haber personajes. Sí. Eh, masculinos, más sensibles, o, o, o, o qué sé yo, débiles y que aún así puedan salir adelante. Igual la representación masculina está más tratada. El tema en los últimos años ha sido como la representación de, de la mujer y como feminista. Mm. Creo que es importante ponerlo. Eh, y dentro de ese contexto, la representación de la comunidad LGBT es importante para mí porque obviamente... Eh, como bisexual yo quiero poder poner también en pantalla mis propias experiencias eh, y, y, y a mí me pasaba cuando le, leía cómic o leía tele 20 años atrás, en que tú te sientes de una manera y no encuentras personajes que sean así o cuando tú encuentras personajes que son así, o sea, a, no sé, pues no, a finales de los 90, en los 2000 aparecía un personaje bisexual y era como el degenerado, claro. Era como, el personaje bisexual era el que, no sé, pues, se acostaba con todo y que andaba siempre en tríos claro, claro. Y tú dices, yo, pero yo no me siento así, <risa> Yo no me sí. quiero, o sea, a mí me gustan los niños y me gustan las niñas y, y, pero no quiero ser, eh, pero no me siento un... un como un objeto un playboy, sexual, y, claro, echar, claro. O, o una playgirl no sé, sí. eh, no, no me siento así como, pero pero pero yo quiero estar con alguien y, y estar en monogamia, entonces como, no sé, eh, teniendo ese problema de, de, de representación como mujer y como bisexual, para mí es importante ser Belfry y poder decir y poder plantear como, eh, Historias de eh, mujeres que quieren a mujeres eh, desde la mayor cantidad de puntos de vista posible. Entonces, por eso, Belfry es súper eh, interesante en ese sentido porque son muchas mujeres juntas, entonces nos permiten hacer sí. distintos tipos de pareja y formas de relacionarse. Claro. Y, y, y mujeres que, que, que se relacionan desde el afecto, desde la culpa, desde el placer. Entonces, eso es el entretenido y está construido así a propósito, en el fondo, eh, claro. para poder representar. Eh, y así también con, bueno, los temas religiosos, los temas raciales, o sea, cada vez, o sea, uno ya le da una probadita a la representación y se mete un poquito y como que ya se mete con todo, como sí, que sí, en cada eh, cosa nueva que hago, eh, como que cada vez es más consciente el discurso. Uh -huh. eh, eso me da un poco de lata en, en Corazón de Obsidiana eh, porque, porque como se inició hace mucho tiempo no estaba tan consciente del discurso y hay muchas cosas que ahora es como ah, <risa> de hecho podría haber explorado, podría mucho, haber más. explorado mucho más ya, de hecho claro. en, en el guión original original eh, uno de los personajes era homosexual eh, uno de los protagónicos y, y hice un cambio en el guión y saqué uno de los personajes y ya no fue necesario para la historia que ese personaje fuera ah, ya. homosexual ya ya entonces lo, lo, lo, lo convertí en heterosexual <risa> ¿Por Porque en realidad estaba preocupada de, de escribir la historia y todo lo demás Y en el momento dije, da lo mismo Da lo mismo si eso no es Y ahora mirando para atrás digo No da lo mismo, en realidad hubiese sido importante que lo fuera ah. eh, Porque era un protagónico y, claro. Pero en ese momento era como Para mí el tema estaba normalizado Entonces no, no era importante si era o no era Para mí era mucho más importante poder Poder eh, que los personajes estuvieran construidos para contar la historia. Pero ahora que ya, como que el tema del discurso de la diversidad y la representación, como que lo tengo <risa> interiorizado, <Arraigado>. interiorizado, <risa> claro. es como, vaya, no, sí, en realidad es importante, o sea, sí. es importante... Eh, eh, Representar a todos, yo también creo que es importante. Dar espacio. Sí, sí. Oye, ¿podrías hablar un poco como del, del lanzamiento? O, o ¿cuándo se va a lanzar? O ¿cuándo va a estar disponible el libro, al menos? Yo no. creo que el lanzamiento quizás a esta altura es de... <risa> O sea, no está muy claro. Yo todavía. Tengo, yo te, tenemos una fecha marcada en el, en el calendario con rojito que ya. es el día que queremos que sea el lanzamiento. Pero eh, uno propone y la imprenta sí, lo claro. impone. Sí. <ríe> así que estamos a la espera de que el libro efectivamente salga. Pero finales de. No, de... Yo creo que los principios de, principio diciembre. de diciembre. Sí, sí, es sí, principio de diciembre sí o sí. Eh, porque el libro en realidad ya está así como en la puerta del horno de la imprenta. Como que hay que esperar a que, no sé, se sequen unas cosas. Pero no, no tengo detalles y. y uno dice, ya, esta fecha y algo pasa. Claro. Se sí, sí, encuentra la bodega, no sé. Sí. Entonces, eh, en teoría debería estar muy pronto. Eh, y la idea de hacer un lanzamiento es algo bien parecido a lo que hicimos en, en el año pasado. En, el año pasado es, lanz... es alguien que lo va a presentar, mm. eh, lanzarlo, compartir y... y... Bueno, y celebrarlo también celebrarlo ¿no? y están sí. todos invitados y vayan con dinero <risa> <Pero ahí risa> eh, en, en... y los que no hayan comprado el uno aprovechan de comprar los dos sí claro ah. <risa> sí claro y ahí en las redes sociales ponemos la fecha exacta sí sí sí, sí, sí no hay problema sí. o sea eso tiene que confirmarlo el señor editor sí Alfredo Rodríguez de Alfredo no Ediciones el señor editor Alfredo Rodríguez Alfredo da la fecha eh, María José dónde te podemos encontrar tus trabajos tu obra recomienda tu página web <risa> tu so, Patreon. Soy súper eh, mala eh, autogestionando. Mm -hmm. A ver, eh, Corazón de Occiano tiene un fanpage en, en Facebook, en Facebook eh, donde pueden seguirle y estar al día con eh, las noticias de, del libro. Mm -hmm. Intento actualizarlo relativamente seguido, pero tengo que tener noticias para actualizar. Claro. Cuando estoy dibujando, actualizo súper seguido porque todo el rato hay whips y, y comentarios y cosas, pero ahora que estoy como esperando la imprenta es como... Uh, no sé qué decir. Excepto que viene, viene. Voy a aparecer la, la historia de Pedrito y el Lobo. Sí. sí. <ríe> eh, y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, arroba mjbarrosm, y ahí como a estar al día en tumblr, eh, mjbarros.tumblr.com y... ¿Y la orden de Belfry? Ah, la orden de Belfry se puede leer en Tapastic y en Tumblr eh, belfrynights.tumblr.com y Tapastic, busquen BelfryNights en Tapastic Y lo, en lo pueden apoyar en Patreon no, también no me, no me pregunten cómo se, cómo <risa> se llega a la cuestión <risa> eh, Y sí, también Belfry tiene BelfryNights. o sea, el Patreon no es mío es el Patreon de la orden Del de Belfry Del proyecto, claro, claro Porque Belfry lo escribo con Bárbara Pérez que es una escritora dominica, ¿cómo se dice? Dominicano, americano no sé cuál es. No, no. para, para perdonarme por no saber cómo se dice <risa> <risa> eh, y, y ella es la coautora de Belphi entonces el Patreon en el fondo es para todo lo que tiene que ver con, con producir el proyecto, no, no es personal Perfecto. de ninguna de las dos así que si les gusta de orden a Belphi Pueden darnos su dinero. Claro. <ríe> darnos dinero. Mario José, felicitaciones por el libro 2 de Corazón de Obsidiana. Muchas gracias por eh, participar en este podcast. sido es un placer. Y eh, les pedimos a todos que sigan a Mesa Gráfica en la, sus redes sociales, se suscriban a este canal de YouTube y entren a MesaGráfica.cl para más contenido complementario, quizás, de esta, de esta entrevista. Y muchas gracias por escucharnos. Sí, Nos... un, un, un saludo a Mesa Gráfica y a la, y a la Alianza Roja. No, ah, no, no, no era <risa> eso. <risa> gracias Chao. María José. Chao, que estén bien.